A ver, yo quiero verles contentos Hoy día les quiero ver alegres Porque la sesión que viene a continuación Un poco trae eso Una alegría Nos vamos a contagiar Con lo que vamos a hacer ¿Ya? ¿Cómo están? A ver, este, empezamos por ahí eh, William, ¿cómo te sientes hoy? Bien. bien ¿Estás con ganas de trabajar? Sí Muy bien, aquí A ver, este... sí, Elizabeth, tú A ver, ¿cómo estás? Elizabeth, ¿cómo te sientes? Bien Bien, también, ganas de trabajar? Muy bien, el día de hoy es un reto para ustedes, porque esta sesión que les traigo es diferente a las demás, aquí vamos a demostrar otro ámbito de ustedes, que no es tanto el conocimiento más bien, algo que todos tenemos innato dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. ¿Ustedes quieren saber qué es? Sí, sí. Pero hoy día de repente no vamos a hacer la, la, los problemas, ¿ah? ¿eh? Hoy día de repente no vamos a escribir. ¿Qué creen que, lo, que ¿qué es lo que vamos a hacer? La música la canción. ¿Canción, música? Sí, tiene que ver algo. Sonido. ¿Qué más? Otra cosa que aparte que no se hacen las matemáticas o la comunicación. ¿Qué más se hace aparte de sonido música? No sé. Dibujo. Muy bien. ¿Qué más? El sonido. Sonido. Muy bien. Entonces, como ya estamos identificando niños algo de lo que vamos a hacer, quiero mostrarles yo un video. ¿Ya? En este video ustedes van a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque más adelante vamos a conversar Entonces, ayudaos con nuestro Proyector, nuestra computadora Y el comportamiento de ustedes Que Ustedes me van a ayudar con Eso que portarse muy bien Que esperen un ratito mientras que yo proyecto Les voy a lanzar un video Atención Este video a ver, es algo de lo que ustedes ya han visto ahí en la foto, ¿Ya? Pero no, no es tanto la imagen, sino como ustedes han podido decir. Tiene que ver algo. Con el sonido de la música. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Todos atentos y a escuchar. ¿Qué atento? ¿Estás atento? ¿Estás ¿Ah? ¿Postino? ¿Postino? Ya, Abigail, ah, venga para acá, Abigail. Aquí te voy a dar un rompecabezas para que me armes y me pongas el propósito del día de hoy. ¿Ya? Miren. Aquí está. Está facilito para armar. María, ¿la, la ayudas a armar? ¿Ya? ¿Ya? Las letras azules, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Úneme, úneme. Une. Y vamos a leer nuestro propósito del día de hoy así de simple ¿eh? hoy día al finalizar nuestra sesión vamos a salir con nuestro propósito todos y para eso nos está ayudando su compañera Vigay. ¿Ya? ya a ver ahora tienen que voltearle para pegar vamos ayúdale a voltear cuidado Oh, ya, yeah. bueno, rompe cabeza, sí, mire, ponga abajo el propósito. Ya, muy bien, vamos, ayúdale, María. todos atentos, vamos a leer para lograr nuestro propósito. Ya, ya. ¿Quién me va a leer? Atento, Jefferson. Te vas a leer mi propósito y el propósito de todos que hoy vamos a lograr. A ver. Shh, he dicho Jefferson que todavía no había participado. Jefferson, a ver, fuerte, vamos leyendo. Hoy aprenderemos a tocar música con los XO. A ver, un poquito más fuerte que ni Abel no te ha escuchado. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Hoy aprenderemos a tocar música con los XO. Muy bien. A ver, todo. ¿Qué necesitamos? Convertir ¿Ya? No, ser? no, no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. Ayudar a nadie, compañero, o bueno, lo ponemos de otras palabritas, como ustedes dicen. Haz tu mejor esfuerzo. Y haz tu mejor esfuerzo. Muy bien. Hoy día vamos a poner todo de nosotros para comprender y hacer. Ya está. Muy Ayudar bien. a la Ayudar a los cinco, ¿sí? Sí, ¿sí? Ya, tres, entonces. Tres, tres normas de convivencia. Y ayudar a nuestros compañeros, porque algunos compañeros puede ser que lo necesiten. A ver, mantener, ayudar a tus compañeros. Muy bien. Ya está. Tres normas de convivencia que tengo que cumplir. Es mi propósito que vamos a lograr al final de nuestra sesión. Muy bien. Bien, Ahí Muy bien nuestras XO. Y Para optimizar nuestras XO Tenemos, que, tenemos que tener mucho cuidado Ya Estamos aquí también en la sala de cómputo No hay que correr Si es que vamos a trabajar en grupo Van a hacer algunas actividades Ojo, con cuidado porque Las cosas de aquí cuestan Y si vamos a valorar nos va a costar bastante el Ya por eso, vamos. Muy bien. Vamos entonces con nuestra siguiente actividad. ¿Ya? Los musicales habrá. ¿Cuáles son los que conocen ustedes? La ¿Cuál se utilizará más? La guitarra. Muy bien. ¿Cuál más? El piano. El piano. piano. Muy canción. bien, María. Este... Guitarra, piano. Bien. ¿Qué más? Requinto. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien el acordeón. A ver, esperemos a María. María. La batería, ¿no? Muy bien. Violín. La guitarra. La guitarra ya lo dijeron. Ya. Mientras que recuerda, vamos, Domini, ¿qué decías? El arpa también. Muy bien, miren La flauta. Muy bien. A ver, escucha. Son El tambor también, claro. Miren, son muchos los instrumentos que utilizamos para hacer música, ¿ya? Dentro de ellos hay un poco más comunes y otros más, digamos, ajenos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos instrumentos que de repente nosotros no conocemos, pero aquí... Generalmente para nuestra música y para toda la música, utilizamos generalmente ¿qué? la guitarra, el órgano, ¿no? Eh, como somos de, de, de aquí del Perú, generalmente todas nuestras canciones están tocadas con la zampoña, nuestra quena, nuestro charango, o no, ¿Con otras cosas? No, como buen movimiento sí, pero les estoy diciendo, a ver si me escuchan, también hay implementos que se hacen... Utilizando los caparazón, digamos de los animales, se utiliza, ¿ya? Pero aquí, estamos viendo aquí en el Perú, generalmente utilizamos nuestros instrumentos que son comunes, como son los instrumentos de lo que más comúnmente se ve, la guitarra, el charango, el cajón, nuestra el quena, el cajón, ¿no? Que lo conocemos, la zampoña. Son instrumentos, digamos, que se utilizan más, que son fusionados de otros lugares, pero también son de nuestro lugar. A ver este yo. También profesor. Sí. Eh, cuando el animal, por ejemplo, un burro muere, cortan su cuello y sacan carne. Ah. Esto también. Ah, el el... la quejada ah. del burro, burro. ¿no? Sí. ¿Qué hacen? Lo hacen secar la quejada del burro que los verdad. dientes lo mueven. Sí, ya. Y cuando se seca con esa quejada los machucan así, sus ¿Sí? dientes mueven sí. y suena la música. Sí. Da un sonido de la música. ¿no? También los criollos con cucharas, moviendo las cucharas, hacen música. Entonces, miren, también son, por ejemplo, instrumentos musicales que se utilizan. A ver, muy bien. A ver, niños todos, agarren, ya tienen, con cuidado, ya saben cómo utilizar la sección con cuidado. Si es que algunos no prenden o está la batería, por favor, les voy a pedir que me lo pidan para hacer el cambio correspondiente. Ya saben que tienen que agarrarlo muy bien, no estén las indicaciones, ya saben. ¿Ya? Ya, sí, sí, funciona. Se encienda. Ya. Enciendan A ver, si a ver, yo les voy a indicar Ya, sí, ahí No te preocupes, sí suena No, no No hay problema Si tienen ahí una manchita en el En la pantalla no, no hay problema Muy este, bien Ya Muy bien Miren, tenemos una primera parte que está ahí en, en, en la computadora y también lo tenemos ahí en el proyectado. ¿Ya? Les voy a, a jalar su lecra para que ustedes puedan ver. Miren, Esto les va a mostrar en la, pantalla, en la pantallita de su Xbox, ¿no? ¿No? Eh, ubicarlo. Sí ya, sí, ya, ya, ya muy bien. Ubiquen um, el signo donde está. Ahí. Muy bien. Entonces eh, vamos a investigar sobre justamente nuestra nuestra música, digamos, pero a través ya de las X. Oh, oh. ¿ya? Ya, muy bien. A ver. Eh, volumen. Ya. Estamos indicando. Ahí en su en su también está. Vamos. Guíense de lo que tenemos al frente. Ya, muy bien. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Ya, ya muy bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, a ver, escuchenme. Lo que antes hemos visto, las notas musicales, ahora está representada en cada una de las letras de su de... ¿Qué quiere decir? Ustedes al ritmo de cumpleaños van apretando, van marcando, van impulsando las letras que tenemos allá en la pizarra. Pero todos vamos con ritmo. porque qué? ¿Cómo es el ritmo de cumpleaños? A ver. Cumpleaños, feliz. Entonces vamos a aprender. Cumpleaños. Al ritmo. ¿ya? ¿Están entendiendo? A ver, ¿cómo sale? Empezamos: Uno, dos, tres. <risa> <risa> ya, no Ahí. Otra vez, otra vez, a ver, otra vez, otra vez, a ver, hasta las. Listo, termine de tocar... A ver... Dos... Y tres... Cumpleaños... Feliz... Ya, a ver, a ver... No lo hagan rápido... Vayan a mi ritmo... Después ya aceleramos un poquito más... He dicho alto... He dicho alto... He dicho alto... He dicho alto... Empezamos Yo les voy a acompañar con el canto Y ustedes van a poner la música Pero lento, lento todavía No nos aceleremos A la voz de tres, empezamos Uno, dos, tres Cumpleaños feliz Otra vez A ver, a ver Tiene que salir todo junto ¿Ya? Esta primera parte, empezamos, uno, dos y tres Cumpleaños, feliz Ahora, solamente música, a ver, uno, dos, tres Se están adelantando, ya ves que no suena a todos igual Vayamos lento, así Cumpleaños, feliz Ya no se adelante mucho para que se pueda apreciar la música a ver, empezamos. Uno, dos, tres. Ahí está mejor, ahí está mejor. Otra vez, a ver, con canto, con canto. Uno, dos, tres. Ya, a ver, ahí, tienes que seguir allá, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, le toca, este... Milagros. Milagros. a la boda de tres. Tres. Muy bien, abrazó. Aquí. Vamos. Sumi. A la hora de tres, dos, tres. Vamos a tocar nosotros. ¿Ya? Vamos a seguir el ritmo de Jonathan. ¡Top! Ver, empezamos un a ver, este. Mire, a ver. Uno. Uno por uno. Silencio. Ya, a ver. Sí, silencio. Vamos. A ver. Aplauso. <risas> sí, ahora vamos a ver. Ay, hey ¿Te vas a a sí. Y la aplicación ¿sí? tan, yeah. tan Pero antes que hemos visto las notas musicales. Muy bien. ¿Cómo se llama las notas musicales para leer? Ya. No, no, yeah, esas son. Pero ¿Cómo sí, sí, se llama todo ese documento que? y una hojita y va... ¿Cómo se llama? Party. Particula. Party. Partituras, hemos dicho. Las partituras son aquellas que nos identifican... A ver, ¿qué? Las notas musicales. Musical. ¿Y le hemos visto las notas musicales, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son? La la a ver, fuerte, ¿no? Terminando con su sueño, ustedes, ¿ah? A ver, otra vez. ¿Dobre? A ver, sí, nada más. ¿Qué estrategias usamos o utilizamos para superar nuestras dificultades? ¿Qué hemos hecho? Aquellos que no sabían, aquellos que se les hacía difícil, ¿qué estrategia hemos utilizado para sacar nuestra canción? Que van a tocar, ¿sí? ¡Muy bien, niños! Entonces, empezamos. ¿Cumpleaños feliz? ¿No? ¿Cantando para nuestro, nuestra compañera? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muy bien! A la hora de tres. ¡Uno, dos, dos tres! Ahora solamente música Ya no cantemos que se sienta la música Ya, ya A la hora de tres Uno, dos, sí, Tres Muy bien, ahora sí, terminamos. Vamos a agarrar nuestra C con cuidado. Salimos de la aplicación. ¿Sí? Salimos de la aplicación. Ah, cumpleaños feliz, ¿no? Happy verde. Muy bien. Entonces hemos logrado nuestro propósito del día de hoy. Muy bien. Aplausos. Vamos a enseñarnos. A ver, hay un coordinador ahí que va a ir lentamente recogiendo. ¿Ya? Vamos, de dos en dos, recoge y ponen orden, este. Pase, pase, pase. Ya, ve, ver, yo. Ayúdale ahí. Para dos en dos chicos. De dos en dos. Con cuidado, pasenlo.